¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con Ultrasol Nuzlocke Pokémon Ultrasol Nuzlocke Vamos a empezar, pero antes de empezar voy a aprovechar y vamos a ir a recoger a nuestro Rock Raff, Que va a poder evolucionar en forma, en forma crepuscular Así que nos vamos a regalo misterioso Como siempre, recibí regalo por internet le decimos que sí. Y creo que será el único que está habilitado ahora mismo. Así que sí, vamos a recibir un Rock Raff especial. Y se evolucionará a Lick and Rock forma crepuscular al llegar a nivel 25 o superior. Cuando sean entre las 17. Y la 1759, o sea, te, te jugarás ahora para que pueda evolucionar de manera correcta a nivel 25. Ok. Y ahí está, es el Por cierto, este nada más que estará disponible hasta el 10 de enero del 2018. ¿no? Y ahora vamos a seguir con la. con el Pokémon Nuzlocke Ultrasol Nuzlocke. Nada, veamos, recordamos que luchamos contra Tilo que tenemos que seguir yendo para aquí para hablar con Caudán Pueblo Lili. ¡Hala! Pues ya hemos llegado a Pueblo Lili. Recordemos que... Aquí la gente adora a un Pokémon muy especial llamado Tapu Koko. De hecho le consideran el espíritu guardián de la isla. Que como iba a decir, que no quiero que duren mucho los capítulos. ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué extraño! No veo a Cajuna por ningún lado. Lo mismo ha ido a ocuparse por de algún problema. Sí, se ha ido con ...canturreando y sin decir nada. Voy a pasar un momento por casa. Quiero que mi madre conozca a Rowlet. Por cierto, la pintora de la de Tapu se encuentran al otro lado del pueblo Pony. ¿Por qué no te acercas y pres a presentarle tus respetos al espíritu guardián? Si tienes suerte, a lo mejor se deja ver y puedes decirle a Lola... <risa> ...vivo en directo. Yo espero, que Yo espero aquí, por si vuelve el Cajuna mientras tanto... Pues bueno, Cajuy. Cajuy no, Cui Ay, Dios mío, tengo un cacao de nombre Vamos a hablar con los señores Porque recordemos que esto es un Nuzloc Y nos tienen que dar cositas Para poder sobrevivir Y objetos, buscar objetos en todos lados Ahora, lo que me digan Me importa tres cominos Pues nada, vamos a seguir Uy, Sendan más halo. Oh, señora, usted no estaba aquí antes. Que hay una, una joven. Miau. Venga, vamos a subir por ahí. Recuerdo esta, esta parte mucho menos densa. Con mucho con muchas menos sombras. Era todo mucho más soleado. ¿Eh? Pasa algo ahí. Ahí está Lily. Sí, sí. Ya te llevo a las ruinas. Vamos a sacar la bolsa, por favor. Si alguien, si alguien te ves, tenemos un buen lío. No voy a hacer voces, ¿eh? No me voy a cascar la voz ahí por gusto. Bueno, si, si llego a, a, a, a, a, a 2.000 suscriptores, hago voces, ¿vale? Pero mientras no. A esta nebulilla. Está feliz. Y los Spirus vienen directo a él. Es decir, no había nada ya. No había nada por ahí. De repente vienen unos Spearus. Pero bueno, está mucho mejor explicado que en Sol y Luna. Me, me da una pena. Ah. Está bien. Ayúdame, por favor. Sálvame Bulilla. Dios mío, qué susto, me acaba de pegar el móvil. Cosmo. Le están atacando unos Spiro. Pero yo no soy entrenadora, no sé qué hacer. Hija, entrena un Pokémon. ¿Por qué tienes que por favor, tienes que ayudar a Nebulilla Déjame que cura tus Pokémon, es lo menos que puedo hacer Venga, vamos a por Nebulilla ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, esto tiene un poco más sentido también Es decir, viene un Firo, un Spiro, perdón Y me ataca Perfecto Venga, Liten, tú puedes Luchar Y ascuas Bueno. Luchar y arañazo. Adiós, Spearow. Que ando más. Menos marcas alejadas, Spearow. Pero aún queda más. Por favor, ayúdame Bulilla. Pero ten mucho cuidado, el combate parece haber dañado al puente colgante, podría ceder en cualquier momento, vale. Te explica que en realidad se puede romper porque eh, los combates que se está que se están realizando sobre él, vale. Empieza a tener todo mucho más sentido. <risa> bueno, aquí parece que Se le cambia la cara de, de feliz A un poco preocupado eh, O, o al menos Sorprendido Bueno, bueno, Game Freak Ha hecho que parezca Que esté sorprendido Muy bien Cosmo Ay, menos mal ¿Otra vez has intentado utilizar tus poderes? ¿Por qué? ¿Sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde, pero eh, que no puedes moverte? Hombre. No soporto verte así. Me siento tan culpable. Tú me, me protegiste aquella vez y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti. ¡Mog! Era su bola. ¿Eh? ¿Qué es eso? osmo ¿Qué piedra tan brillante? Su resplandor y su... Y es muy reconfortante. Ah, perdona. No te he agradecido que hayas salvado a este pequeñín. Muchas gracias, de verdad. Y tú eres... <ríe> me llamo Lilia. Me, me llamo Lilia. Creo que esta piedra te pertenece. Bien, tenemos una piedra brillante. Eh, puedo pedirte un favor, no le digas a nadie que has visto a este pequeño, por favor Te ruego que lo mantengas un se eh, que lo en secreto Y tú, vuelva a la bolsa, anda Vuelva a la bolsa <risa> Típicas, típicas frank Venga Perdona Me da miedo que pueda volver a pasarle algo al pobre ¿Te importaría acompañarnos hasta la plaza del pueblo, Lily? Pero si no hay combates en esas zona, ¡Qué torpita herejía. Tanta cinemática, por gusto. Pero bueno, está bien, te, te, te mete en la historia. Muy bien. Tengo que bajarlo todo. Uf, menos mal. <risa> Hola de nuevo, Pintora. Parece que ya has conocido a Lilia Pues ella es mi ayudante Lilia, pero tú no estabas con el Cajuna. Me, me dijo que tenía un asunto que atender Y se marchó Así que fui a dar un paseo por la senda más alto Mientras la esperaba Ya veo, así que eso has cono Por eso has conocido a Pintora, ¿no? ¿Sabes que acaba de mudarse a Lola? Cuento contigo para que le enseñes todo un poco Vaya, así que ya conocí al profesor Kukui Pero también me alegro de conocerte Ya está la vuelta, Kodan, nuestro Kodan Elegido por el espíritu guardián Sus excepcionales de entrenador son reconocidas en toda la región de Lola Oh, claro que sí, yeah está caudán ¿qué pasa? me he perdido algo hombre caudán ¿dónde te habías metido? ¿había ¿ha habido algún problema? no, he tenido que mediar una pelea entre un par de rockruff pero nada grave, ya te contaré dime Lidia ¿ha pasado algo? Me ha parecido que Verá tapucoco volando. Pues verá, Nebulilla fue a cruzar el puente colgante con mucho entusiasmo cuando le atacaron unos espiro. Por suerte, la pintora estaba allí para acudir en su ayuda, pero entonces el puente empezó a caerse o a caerse a pedazos y cuando parecía que ambos iban a caer al río apareció el, el espíritu guardián y lo salvó. Vale. Wow, menuda historia. Sin sí, historia aburrida, eh. Jojo. Tampoco nuestro guardián, nuestro espíritu guardián es un tanto caprichoso. Tu noble gesto ha debido de como verlo. Esto hay que celebrarlo. Creo que ese valiente. Joven ha comenzado sus andanzas como entrenador con buen pie. Cabe esperar grandes cosas de él. Ok. Ah, me alegro de conocerte, joven. Yo soy Caudan, el cajón de la isla Mermeri Mer. Te doy la bienvenida a la región de Lola Kukui me ha hablado muchísimo de ti Así que me alegro de poder contarte, conocerte al fin en persona Cosmo, Pero tú no estás en la bolsa, jodido. Ostras, otro Pokémon que tengo que donar Ay, Dios mío Qué revoltoso eres, claro Te entra la emoción y sales de la bolsa Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Kaudan Y ellos siempre te cuidan Te cuidarán Pero cuando estemos con extraños Quédate dentro De la bolsa, ¿vale? Dentro de la bolsa Creo que Nebulilla se ha encariñado contigo ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon les gusta mucho Que los acaricien y los mimen Va a ser Ahí queda eso, la Pintora para rematar el día, te voy a hacer un regalo chulísimo. La verdad es ya. Bueno, una Pokédex. Vale, está muy bien. La Pokédex es un dispositivo de tecnología muy avanzada que sirve para registrar Pokémon. Cuando te cruzas con un Pokémon, sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática. Tu nuevo Pokémon Litten también se habrá registrado y se ojeada. Y esto de aquí es un pasaporte de entrenador que he preparado para ti. Elipintora, ahora que ya has conocido a, Caud a Cajuna, ¿por qué no vuelves a casa? Pues nada. <ríe> Adiós, Cajuna. Encantado de conocerlo. Oye, Elipintora, ¿ya te vas? Me cago en la leche. Dos. <ríe> vale. ¿Qué pasa, Tilo? ¿Hay algún problema? Hombre, ¿a ti, que te, ¿a ti te parece normal marcharte sin, sin decir ni pío? Como antes cuando te has ido? Con, canturreando sin avisar. Lo normal es despedirse, ¿no? Oh, es la pintora. ¿Me enseñó un momento esa piedra brillante? Pero si es. Ya yo. Eso no es. Espera. Antes Lilia dijo que Tapu Coco te salvó de la caída, ¿no? Sí. Estos son, estos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. La piedra. o oh, la piedra. La piedra es la que tienes tú, hombre. Quizás ha sido el destino lo que te ha traído hasta Lola. ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes, te la devolveré. Vale, vale. Tengo la sensación de que te guarda un futuro brillante como entrenador okay. Me gustaría mucho verte mañana en el festival Vale, si Dios quiere, ¿no? Bueno, pintora, deja que te acompañe a tu casa Hasta tu casa Ven tú también, Lilia No queremos que ese, ese pequeño vuelva a meterse en líos, ¿verdad? Eh, sí, sí Te Tendremos más cuidado Sí, ya se te volvió a escapar otra vez pero bueno, si es que es decirlo y está fuera de la bolsa Ay, <risa> que bien estamos en mi casa. Qué rápido todo, ¿eh? Hola, ma. Hola, le pintora. ¿Ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame. ¿Qué te ha parecido el cajón de la isla? Uy, ¿ese es tu Pokémon? ¿Y? Rommel, Rommel. ¿Qué, qué, apa ¿Qué apareció de repente para ayudarte? Ay, qué, ¡Qué cucada, por favor! Pues sí, o fue ahí al lado, en la ruta en la ruta 1. La madre de mí que me importa. ¿Y encima te defendió de un Pokémon salvaje? Pues eso es que estaba ahí destinados a ser compañeros. Hacéis una, una pareja buenísima. Me pongo contenta solo con verlo. Miau. ¡Lit! A dormir. Al día siguiente. Ah, qué apuesta de sol más bonita. Bueno, a ver si hoy consigo que avance la. A ver si hoy consigo avanzar a las cajas. El timbre. Uy, han llamado al timbre, es la pintora, Ve a ver quién es, anda. O sea, acá, uy. Uy, ¿y hasta este dentro? Yo se lo he dicho, este hombre entra como Pablo por su casa. ¡Órale, pintora! Vamos, que ya estarás reuniendo todo... Que ya se está reuniendo todo el mundo. Aunque antes me gustaría en en enseñarte una cosa para que... Ah, perdón, ahora que ya eres oficialmente un entrenador. Es lo más básico que tienes que saber. Venga, vamos a la ruta 1. Dios, que se me apaga la, la consola. Pásalo genial, cariño. Aunque cuando se trata de Pokémon la diversión está asegurada Yo me quedo en casa con Miau para terminar de desempaquetar ¡Mentira! ¿Miau? A Miau no le gustó mucho eso Pues nada, yo me voy Véale pintora date más, date más aire, chico Si fueras un Pokémon te haría usar el movimiento de agilidad Vale Tu madre es coja, ¿no? Venga, sí. Seguimos o lo dejamos. Vamos a seguir un poquito. ¿Puedo decirme... ah. No, mira, lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, pueden suscribirse a mi canal. Y por supuesto, seguir esta serie. Que tiene tanto, tanto, tanto enganche como cualquiera de las otras series que tengo en mi canal. Pues nada, hasta la siguiente. Adiós.